Santa Marta presente en la casa. Mira ahí, Santa Marta es un paraíso ahí. Santa Marta es un paraíso, marica. Mira, ese atardecer, Se eh. está mira, mira,